Hola oh, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy les traemos los tres engranajes principales de la fuente de la riqueza. Número 1. Obtener dinero. Esto lo puedes hacer a través de un trabajo fijo, a través de un trabajo independiente como la venta de productos o de servicios, trabajo por internet como venta de fotos, llenando encuestas, vendiendo cursos, siendo influencer etcétera cualquier cosa que te dé plata es en este punto número 2 ahorrar dinero el ahorro puede ser apartando un porcentaje de lo generado anteriormente o sea de cualquier fuente que vos reciba apartando un porcentaje para el ahorro y si no también puede ser una forma de ahorrar reduciendo gastos innecesarios o reduciendo costos de compras como por ejemplo comprando ofertas o comprando por mayor Número 3 Invertir Podemos invertir en plazos fijos en acciones CDR criptomonedas todo eso lo tenemos en nuestro canal te dejo acá arriba varios links donde puedes ingresar a cualquiera de ellos también puede ser invertir en cualquier emprendimiento que vos tengas, aparte de tu trabajo. También puedes tener un emprendimiento aparte, por ejemplo vender por internet. También puedes invertir en divisas, tener diferentes tipos de monedas. Y también acá en Argentina, esto funciona en Argentina. En otros países no creo porque sería como un gasto. Podés invertir comprando productos. Como nuestra plata se evalúa tan rápido, vos podés comprar productos o si ya te dedicas a algo específico te sobre y después cuando sube el precio lo vendés y con eso sacás una ganancia. Y los tres engranajes funcionan perfectamente para hacer arrancar el motor de la riqueza donde vos obtenés dinero, lo ahorrás y lo invertís y con lo generado,